El instrumento comercial más popular son las acciones, que son acciones de una empresa que representan la propiedad de esa empresa. Otros instrumentos comerciales comunes incluyen bonos, materias primas, divisas y futuros. Hay dos tipos principales de negociación, minorista e institucional. Los comerciantes minoristas comercian en su propio nombre y pueden ser comerciantes profesionales o aficionados. No están empleados por ninguna organización o institución para realizar operaciones en su nombre, sino que comercian por sí mismos utilizando dinero que han invertido personalmente en los mercados. Estos comerciantes tienden a negociar acciones, contratos de futuros, contratos de opciones y otros productos derivados en su propio nombre así como otros valores como fondos mutuos o ETF en los que pueden haber invertido ellos mismos. Mientras que los comerciantes institucionales trabajan para una organización como un banco o un fondo de cobertura que tiene la responsabilidad de administrar grandes cantidades de dinero de diferentes inversores que les han confiado estos fondos para invertir en su nombre. Alcanzar el éxito en el comercio a largo plazo no es fácil. La dedicación y el compromiso son parte integral del proceso. No hay atajos para el éxito, sino más bien un enfoque en la meta de uno. Lo más importante es mantenerse enfocado en este objetivo y no dejar que nada lo distraiga. El primer paso para lograr el éxito en el comercio es establecer una meta clara para usted mismo y asegurarse de que sea alcanzable. Si desea ganar 100 mil pesos en un mes, entonces no es posible porque hay demasiados factores que pueden afectar el resultado de su operación, como las fluctuaciones del mercado o los cambios repentinos en el precio de una materia prima. Sin embargo, si desea ganar 10 mil pesos dentro de un año. Entonces es posible porque hay menos variables que podrían afectar su resultado, como la inflación o deflación de las tasas de cambio dentro del periodo de un año. Al realizar transacciones, los comerciantes deben ser disciplinados y decidir su estrategia antes de apegarse a ella. Necesitan hacer un plan sobre cuánto riesgo están dispuestos a asumir y cuánto nivel de ganancias quieren. También deben establecer un objetivo, como un cierto nivel de beneficio o un porcentaje de riesgo, y dejar de realizar transacciones una vez que lo hayan logrado. El éxito en el comercio no se trata solo de ganar dinero, también se trata de cómo lidiamos con las emociones y el estrés de un mercado volátil, aquí exploraremos algunos de los errores más comunes que cometen los comerciantes y cómo evitarlos. 1. Comercio sin plan. Un comerciante que comercia sin un plan es como una persona que va a trabajar sin saber lo que tiene que hacer. Sin un plan, es fácil para los operadores quedar atrapados en el momento y tomar malas decisiones por impulso. 2. Centrarse en las ganancias en lugar de la gestión de riesgos. Recuerde que operar sin gestión de riesgos puede tener consecuencias devastadoras. El comerciante puede ganar más dinero a corto plazo, pero perderá a largo plazo porque está asumiendo demasiados riesgos con sus inversiones. 3. Falta de disciplina. Los comerciantes exitosos saben que la disciplina es clave para el éxito en el comercio, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles o volátiles. El éxito en el trading no se logra de la noche a la mañana. Se requiere mucha paciencia y dedicación para aprender y tomar las decisiones correctas. Los siguientes son algunos pasos que pueden ayudarlo a comenzar a operar. 1. Empieza en demo. La mejor manera de evitar cometer grandes errores es comenzar operando con pequeñas cantidades de dinero en una cuenta demo, lo que le permitirá cometer errores sin perder dinero. 2. Desarrollar una estrategia. Operar sin una estrategia es como jugar al póker sin saber qué cartas tiene tu oponente, es solo apostar. 3. Investiga antes de invertir. Asegúrate de saber lo que estás comprando y por qué. 4. Diversificar su cartera. Esto significa distribuir sus inversiones en diferentes activos, como acciones, bonos, divisas, materias primas, etcétera, de modo que si un activo recibe un golpe, los demás pueden compensarlo. Nosotros te enseñamos cómo hacerlo. Una de las cosas más importantes que debe aprender sobre el comercio es que no se trata del premio, sino del proceso. Los comerciantes exitosos son aquellos que pueden controlar sus emociones y comerciar de una manera lógica. Los comerciantes exitosos suelen ser aquellos que pueden controlar sus emociones y comerciar de una manera lógica. Entienden que no se trata del premio,